El viernes 19 de noviembre una delegación de la Custodia de Tierra Santa fue recibida en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Acompañaron a fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, fray Estefan Milovich, director de Patrimonio Cultural de la Custodia, y fray Roger Marchal, comisario para Francia y Bélgica. Tras una visita privada, fray Patón se reunió con la presidenta de la biblioteca y la delegación de Relaciones Internacionales. Las partes han firmado un acuerdo que pronto permitirá que los fondos de la custodia estén presentes en el portal gratuito Bibliotecas de Oriente. Es muy importante no solo preservar y conservar estos bienes culturales, sino también darlos a conocer, para que investigadores y aficionados tengan acceso a ellos. Para ello hemos creado una biblioteca digital común y compartida con la Bibliothèque de France en una colección denominada Patrimonio Compartido, dedicada a las bibliotecas de Oriente. Poder trabajar con la custodia en este proyecto ha sido muy importante para nosotros. la importante para nosotros. El custodio continuó su visita a París con un monumento de oración ecuménica, con motivo de la fiesta del traslado y veneración de las reliquias de Santa Elena en la iglesia de Saint-Lé Saint-Gilles, la iglesia de los Caballeros del Santo Sepulcro en Francia. A continuación celebró la Eucaristía junto a Monseñor Emmanuel tua el nuevo vicario general de París, y oró junto a los caballeros y damas de la lugartenencia francesa por los cristianos de Tierra Santa. El acto central de la visita fue la conferencia por el centenario de la revista Tierra Santa. El gran auditorio del Colegio de los Bernardinos acogió a una decena de ponentes de diferentes países y alrededor de 150 invitados. Yo estaba vraiment muy touché por la, la, la cordialidad de todo el colloque, una ambiente... Me ha emocionado la cordialidad de este evento, un ambiente agradable, no solo para la ocasión especial, sino porque sentimos que el proyecto de la revista, sus opciones editoriales, su historia, han creado una verdadera comunidad. Y sus choques editoriales, su historia, venía a euh, euh, rassemblar una verdadera comunidad alrededor de este magazine. In questo modo si ha creado también un legame entre eh, la presencia francescana en Francia, eh, la custodia de Terra Santa y e la Chiesa locale y e, el mundo cultural cattolico. Podemos decir que se ha reforzado el vínculo entre la presencia franciscana en Francia, la custodia de Terra Santa y la Iglesia de Francia. Me ha emocionado hoy como ayer la cálida acogida a la custodia y a sus iniciativas. Me ha impresionado las palabras finales de María Armel, nuestra editora en jefe que nos ha recordado que la revista trata de poner en palabras el capítulo 16 de La Regla, no de san francisco capítulo que para nosotros los frailes de la custodia es un punto de referencia para nuestra misión sentir que este mismo estilo de vida propuesto por san francisco también se expresa en la revista me hace feliz es nuestra identidad de la custodia teníamos como punto de referimiento para nuestra misión que este mismo stile proposto da San Francesco viene anche declinato attraverso la stessa rivista mi pare una cosa molto bella perché questa è la nostra identità.